Segundo blog invernal, primera gran nevada en Ushuaia, increíble el paquetón que cayó. En el video anterior les mostramos que había caído una nevada en Ushuaia, la primera nevada, pero estuvo nevando por tres días seguidos y se acumuló una nieve tremenda. Vamos a dar una vuelta por Ushuaia y les vamos a mostrar cómo se ve el invierno en nuestra ciudad. <música> Es increíble todo lo que nevó la semana pasada, recién pasó la máquina, es la primera vez que pasa en todas las semanas, mal ahí, pero es como casi un metro de nieve lo que quedó, nieve y hielo, ¿no? Zarpado. <música> barrio en el que vivimos es la primera vez que pasan las máquinas desde que se largó la nevada más o menos estuvo bastante fea la semana pasada para andar todo el fin de semana estuvo bastante intransitable ahora está bastante patinoso porque queda como si fuera una capa de hielito se supone que van a salir a tirar sal hoy a la noche para que los autos puedan andar deben mirar este y decir qué lindo sí hermoso pero para caminar o para andar en auto estuvo un tema para andar en auto porque las calles están intransitables y para caminar porque son muy pocas las veredas que están limpias Entonces tenés que ir por el medio de la calle Sí, eso se supone que cada frentista está obligado a limpiar su vereda Y que si no lo hace incluso te pueden multar por eso Pero bueno, this Argentina, lamentablemente mucha gente no piensa en el otro Y es medio una fiaca, es un peligro tanto para el que maneja como para el que camina A diferencia del video anterior van a ver que hay mucho más movimiento de tráfico en autos y personas caminando por las veredas. ¿Por qué? Porque a hoy, 31 de mayo, terminaron las restricciones del último decreto de necesidad de urgencia de nación. Se supone que por esta semana volvemos todo a la situación anterior al decreto ese y en función de cómo estén los casos durante esta semana van a ser las nuevas medidas que se tomen a partir de la semana que viene. Vamos a aprovechar esta semana para generar contenido al máximo por las dudas si terminamos guardados nuevamente la semana que viene. si no vendríamos la traffic creo que la damita podría ser un vehículo para nosotros Algo que es muy zarpado es que a donde estamos ahora se nota bocha la diferencia de nieve con respecto a donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una zona mucho más alta de la ciudad entonces siempre hace mucho más frío, nieva muchísimo más. Acá hay mucha nieve pero no tanta como allá arriba, está como mucho más transitable y como andan más autos y todo, está mucho más limpio también. Otro día vamos a hacer un video de qué tan caro es comprar en el supermercado en Ushuaia. Porque muchas veces nos preguntan cómo es vivir allá, qué onda para comprar, el alquiler y todas esas cosas. Sí, si nos escribe mucha gente que está con intenciones de venirse a vivir acá, no se puede filmar en ningún supermercado, en casi ningún lugar del mundo. Pero vamos a intentarlo. esta profundidad de nieve ¿Uh? mira <risa> está bien, yo tengo las piernas cortas Nico es bastante fanático de las aves, a mí me gustan también pero puede decirse que gracias a él también entonces cada vez que vemos una ave nueva él salta de felicidad y me explica qué ave es. acabamos de ver una ave que yo elegí Nico, ¿qué es esa? Porque claramente no era ninguna de las que solíamos ver y él automáticamente hizo. Acabamos de ver una gallareta, no sé bien qué especie es, lo vamos a chequear cuando lleguemos a casa, va a quedar acá abajo. Estamos en la Reserva Natural Bahía Encerrada, es una zona que está preciosa para hacer avistajes de aves cerca de la ciudad de Ushuaia. Derecho está como en el medio del centro y no es muy frecuente hacer avistaje de esta especie en particular en este lugar. He venido cientos de veces, cientos de veces y es la primera vez que la veo. Estoy como súper, súper emocionado. Quiero llegar a casa para ver qué es, compartir el registro porque la gente que ama esto realmente lo va a disfrutar y increíble. No tengo palabras gente, no, no tengo palabra. Salimos el día de hoy principalmente porque tenemos que hacer fotos de unos productos que trajimos a la isla. Desde Tienda Chill, que es el emprendimiento que tenemos con Sofi para sobrevivir y para sustanciar el viaje en algún momento, trajimos productos de confite. Es una marca que hace productos hechos en Tivec, que es un material hecho con tela, plástico y papel. Es súper resistente. Irrompible es resistente al agua está súper bueno y además es reciclable en cualquier planta de reciclaje de plástico se puede reciclar sin ningún problema y son preciosos la idea aparte es ya pensar a futuro de empezar a a eso el día que salgamos a la ruta para vender porque es algo que ocupa poco espacio y además de eso es súper liviano así que gente si quieren comprar algo tienda chill se puede hacer envíos a cualquier lugar del país ahora nos vamos a ir a sentar allá Están muy lindos los asientos para sentarse la verdad ¿eh? Para agarrar un poquito de frío 10 aproximadamente, ya está todo completamente oscuro, véase eh. tengan cuidado a la hora que salen y nos vamos a tomar un tiempito para tomar un tecito, Sofi hizo un rico budín de banana vamos a agarrar algo de calor porque sacar fotos con guantes es un poco complicado, así que hubo que sacarse los guantes para hacer todo eso, nos cagamos un poquito de frío, pero estuvo increíble recuerden suscribirse compartir con sus amiguitos, seguirnos Seguimos en, en Instagram, sociales. que es donde más contenido subimos, y si quieren colaborar como siempre abajo están los links de Mercado Paz gracias a todas esas personas que ya nos ayudaron eso nos motiva un montón a seguir y nos vemos en el próximo video invernal